Campeones de League of Legends en 10 segundos. Kane, La pelea con enemigos, descarga esta barra. Los meleones dan armas rojas que lo hace tanque. Y los rangos son armas azules que lo hace un asesino. Se tira para adelante de ese daño. Se tira esta cosa. Se mete en las paredes. Se mete adentro tuyo. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, Escribilo en los comentarios.